Hola, ¿cómo están chicos? Eh, subí, voy a subir un video, ya, ya le demuestro. Le quedo a decir que no pude hacer el reto, ya que. Como, como sabía malo el eh, huevo, en el video va ya va a salir. Eh, bueno, en realidad es mi primer. No, no es mi primer video haciendo. Sí, es mi primer, primer, mi, primer, mi primer video haciendo retos Un amigo me retó Ya mismo, no sé cuándo En no la en otro video Les enseño, porque ahorita nada tengo casi nada de tiempo Por las clases, ya se van a terminar y todo eso Y me quedé, creo que... Ahí no sé qué decir Bueno, solo disfruten el video, así que... Ah, y quiero que si lo ve Anto Project de YouTube, YouTube, YouTube, eh, lo que sea, quiero decir que como yo no pude comerme huevo, entonces quiero retar a él si él se lo come. Si se lo come, yo tendré que hacer algo ridículo y lo subiré. Bueno, solo quiero avisar eso y... ¿Cómo están chicos? Eh, vamos... Ahí está grabado. Bueno, vamos a hacer el reto de comerse un huevo, ya que un amigo se cogió el huevo. <risa> eh, a lo, que quiero, lo que quiero hacer es comer el huevo, ya que a mí me retaro. ¿Eh? Qué grande el huevo. Quebrando el huevo. huevo. Quebrando el huevo. Ahora hay que batirlo. Bátelo, bátelo, bátelo. Así, cómo? Así, <risa> así, <risa> así, así, así. Así, así. No. Pero bien, pues. Así. Sí, así, así, así, así, Es huevo de verdad. huevo. Ya. Ahora, uno. dos, tres Así no. No suave eso, así bátelo lo bate. Ahí, ahí por la mano y lo haces así. Ya. Así, ya. Ahí. Vamos a batir el huevo. Ahí. Eso. Eh, pero, eh, alto, alto. Eso, así, así, así. Eso. Ya, ya, no importa, no importa No importa, aquí, aquí, aquí. Eso, ahí Y ahora, trágatelo Pues aquí el camarógrafo tuvo que hacerla Y cortó casi la mitad del video Así que tuvimos que grabar otra vez Y eso es lo que más me Coraje, coraje Coraje Dale sí estoy grabando. Mi amigo se va a comer el huevo, ahí va Uy, eh, lo tú, yo no aguanto <risa> Vale, si yo, si yo lo hago Un poquito No, cada ja, huevo, yo, yo me lo tomo todo Ay, ay, ay <risa> <risa> que no sé si tomármelo Tómatelo, no, tómatelo No puedo no, <risa> no puedo Sí, hoy, yo te vendo el ojo ahí Tráganlo, tráganlo. ¡Eso amor. ¡Guácala! ¡Guácala! ¡Es la peor cosa que he probado! <risa> ¿A qué sabe? <risa> pero, pero cocinado sí. Ya <risa> le <¡Dale>, pongo pausa. <pausas. risa> <risa> <risa> <risa> ¡Chao, chao, amigos! Ah. ¡Chao, chao, amigos! <risa> Pon <Pura> pausa! <risa> pues ¡Chao, amigos! <risa> ¡Chao, amigos! ¡Estaba <risa> malo! ¡No me lo pude comer! En realidad, el huevo... <risa <risa> el huevo estaba malísimo. Te lo juro. Estaba malísimo. Yo no sé cómo mi amigo se lo puesto comer, aunque ya he comido. <ríe> Lo que quiero ver, de verdad <ríe> es que no pude Bueno. Ya, chao, chao yo. No pude el rato, así que me voy. Chao. Corta. Ni corto <ríe> corta. Corta. Ay, que no sabe de niño.